Estamos a pocos días de la elección interna. A muy pocos días estamos trabajando mucho. Un trabajo muy intenso para que Pedro Bordaberry sea el candidato único del Partido Colorado. Pero que además, Vamos Uruguay sea el sector mayoritario nuevamente del partido. Queremos que el partido vote muy bien. Para arrancar con mucha fuerza la campaña para el mes de octubre. Además del trabajo político que estamos desarrollando, estamos desarrollando también el trabajo parlamentario como corresponde. Y no dejamos de actuar en lo que es nuestra responsabilidad como legisladores. En estos momentos me encuentro redactando un pedido de informes que va a ir dirigido al Ministerio de Educación y Cultura para que se remita a la Administración Nacional de Educación Pública. Respecto a carteleras que hay en institutos de educación públicos del país que hacen referencia a la campaña por la baja de la edad de la imputabilidad. Me parece que no corresponde que instituciones públicas que tienen que ser laicas hayan campañas de orientación para un lado o para otro en cuanto a la baja de la edad. Por ejemplo, tengo aquí una foto de lo que es el centro de estudiantes del CERP de Atlántida con una campaña no la baja. Pero esto que ya es grave, que ya de por sí es grave, tiene otra gravedad. Hay en la, una cartelera un aviso que dice, ni un solo estudiante vota la ley del hijo del dictador Pedro Gordabarri. Esto es inadmisible y por esto las autoridades de la educación van a tener que rendir cuentas. Y van a tener que decir cómo permiten, violando la leicidad, que estas cosas ocurran. Además hemos visto que el presidente de la República, que deja de ser de presidente de la República cuando asume esas actitudes, anda en estos momentos en Estados Unidos con un pin de no a baja y con parte de esa organización que está en contra de esta iniciativa, pidiéndole plata a Soros, al capitalismo, al que siempre rechazaron, para que le financie esa campaña. Son estas cosas que no podemos permitir en el Uruguay y que no podemos permitir que nos sigan llevando a parecernos a Argentina o a Venezuela. Hasta la próxima.